los kilos, ahora muevo los Grammys. Y pactó me dijo que yo no podía. Mira como ando en Miami. Empecé por los kilos, ahora muevo los Grammys. Y me dijo que yo no podía. mirar como ando en Miami. Llegaron los cubanos a la casa. Flumaza. Tenemos los burros la grasa, solo si yo digo el coyote te pasa Ustedes en la esquina se pasan mientras que mi suelo en un lambo descansa Cabrón lo que tengo no fue regalado, solo es que mi mente no descansa Me se de blanco como KKK, cabrones que me tiran y no le doy break Demasiado fácil como piece of cake, automática furiosa como power break yeah. En la calle soy la ley, a mí nadie me corrompe Que el que se vira no la ve pasar, flow vi la de en 2011 Ahora muevo los Grammys Y pastor que me dijo que yo no podía, mira como ando en Miami. Empecé por los kilos. Ahora muevo los Grammys. Y que me dijo que yo no podía, mira como ando en Miami. Me presento en el Lambo. Los aires me siguen chequeando. Las rutas las sigo moviendo. Ninguno me suma a mi cuenta de banco. Siempre estará bien, bien, nunca, nunca mal. A mí no me llamen si no tienen para pagar. Corre, saca tu cita, no te vayas a demorar. La cifra sube, sube y en verdad no va a bajar. Yo siempre me mantengo a raya de los enemigos y de la falsedad muchos no contaron conmigo que yo era un fracaso y que no iba a llegar siempre hay envidiosos gente en tu camino solo te desean el mal pero pasó el tiempo Dios puso su mano y ahora no me pueden tocar por los kilos ahora muevo los grammy y Pastor que me dijo que yo no podía mirar cómo ando en Miami empecé por los kilos ahora muevo los grammy y pacto como ando yeah, yeah. en Miami, diamante en la cubana en el cuello. Aunque en realidad no hace falta, solo en camiones se mueve el dinero. Y soldados 300 como espalda siempre hay en pájaros de acero. El brillo de mi cuello resalta. No se trata de quien lo hizo primero, sino del que en la pista aparta. En mi mente la vista al futuro, quien dijo que yo no era un duro. Te sigo mostrando que en la rima parto, moviendo los kilos seguro. Yeah. Yo no tengo tiempo, con Bobby, Bobby poderoso. Empecé por los kilos, ahora muevo los Grammys Y para el que me dijo que yo no podía mirar como ando en Miami Empecé por los kilos, ahora muevo los Grammys Y para el que me dijo que yo no podía mirar como ando en Miami El okay, pastor es que me dijo que yo no podía mirar como ando en Miami.